Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad, estoy sudando, estoy pasando un calor increíble, todo por ustedes, eh, muchas gracias por todos los que se han unido al canal, espero que os sigáis uniéndos. aquí darle a la campanilla y bueno, lo, su, suscribirte y todas estas cosas tenemos que hablar de videojuegos ya ha eh, ya pasado ya el domingo tóxico, ya el café tóxico ya ha terminado eh, por cierto, un saludo a todos los de Tenerife tened cuidado que hay una loca con cuchillo por ahí <ríe> tened cuidado ahora que si queréis eh, ir en limusina por 200 euros y tener un show buscadla <ríe> buscadla que necesita dinerito eh, ha gastado mucho últimamente, pero bueno tampoco no, ¿verdad? tampoco no creo, como digo ahora vamos a hablar de, de videojuegos hoy toca hablar de videojuegos y de videojuegos que además no han salido pero que ya podemos ver cosas y saber cuándo van a salir incluso y hablo por ejemplo del de Dark Pictures el nuevo de Dark pitch se llama The Evil in Me y sale el 21 de octubre. Aquí estamos viendo la imagen de del juego, la imagen de, de principal, ya sabemos que es el logotipo, digamos, de, de esta saga de juegos. Y para los que no hayan jugado a este juego, os, eh, pero hayan jugado, por ejemplo, al As Das Fall, que es este juego en el que tienes que hacer elecciones, pues digamos que es eso, precisamente. Tienes que elegir muy bien tus elecciones. Estos juegos a mí me encantan. De Quarry, eh, de el Evil Down, que es también prácticamente de esta gente. Eh, de War, eh, y los de Dark Picture, por supuesto. Son, con este sería ya el cuarto juego con este ya sería o sea, tendríamos The Man of the Meda luego vendría Little Hope eh, luego vendría eh, Evil of Hades y luego vendría este que va a salir para mi cumpleaños eh, en octubre el 21 de octubre de Devil in Me. Nice. serían eh, pues cuatro cuatro juegos ya se nota que ha triunfado y que ha calado en el público que quería llegar bueno eh, se retrasa para el 2023 esto también es muy importante el nuevo Assassin's Creed bien Sabíamos los rumores, ¿no? Ya lo había contado aquí del nuevo Assassin's Creed tipo Japón, tipo Samurai. Ya todo el mundo está haciendo las comparaciones con con el, con el famoso juego de Ghost of pues no, no tiene nada, un poco tiene que ver. Uno con otro cada uno es bueno y y realmente solamente tenemos una imagen de lo que puede de lo que podría ser sí, de arte conceptual que se ha liberado por ahí por la web <risa> y y que queda muy guapo no solamente no parece un fake es que los propios de Assassin's creed o sea los propios de wizoff que llevan el tema dice que que el, de que el rumor es cierto al menos el rumor de que se está haciendo un juego de Assassin's Creed desde el nuevo Assassin's Creed eh, ambientado en un Japón feudal eh, ya sabéis samuráis, katanas todo eso mm, y que lo que sí que está claro es que ya están trabajando en ese nuevo proyecto en un nuevo proyecto. Me parece muy interesante, me ha llama mucho la atención. Bueno, los creadores de House Flipper están emocionados de haber llegado, llevado su juego a Game Pass. Bueno, cómo no. Imaginaos un juego en el que eh, es un juego de construcción, eh, un simulador de construcción. De antemano, lo compraríais. No, verdad. Pero si os lo dan en el Game Pass. Ah, amigo, ah, amigo, en el momento en el que cae en el Game Pass, como no tienes, eh, digamos, solamente pagas por la suscripción y te han puesto ese juego, pues entonces puedes probarlo, y ahí dices tú, oh, hostia, que el Power Wash, eh, no, eh, el de la manguerita, es mucho más divertido y adictivo de lo que me, de lo que me podía... Imagínate. por cierto, generación Xbox no me gusta la puntuación que le habéis dado al Bright Memory Infinite ya daré yo la puntuación cuando lo compre yo ya tengo el Bright Memory el primero os lo he mostrado miles de veces es un juegazo así que no me fío de... por cierto, sí este juego, el Bright Memory lo ha hecho una sola persona una sola persona eso sí que tiene mérito eso sí que tiene mérito no eh, hacer vídeos con el obf eso no tiene mérito ninguno eh, y el mando elite os acordáis de, de que ya lo mostré no bien bueno bueno en el vídeo podemos ver además que, que puedes configurarlo para otras consolas o para otros sistemas ahí hemos visto eh, que lo configura como si fuera eh, Dual Sense de la PlayStation o para Nintendo, no. os habéis fijado del detalle, ¿no? O sea, es que es que en los detalles, en los detalles, está el demonio. Lo vuelvo a repetir: los detalles están en el demonio. No lo digo porque sea una frase paladín, ni porque sea una frase que quede bonita. Es que, y aquí va el bombazo. Bueno, el bombazo no. Vamos a ser sinceros aquí. Con, ¿eh? Vamos a ser sinceros. La última imagen que hemos visto de Phil Spencer en su escritorio sonriendo que son las fotos que a mí más me gustan del mundo porque hay... Mm, eh, Phil, Phil Spencer se queda así. Sí sonriendo, como como yo y está diciendo ¿estáis viendo lo que hay detrás mío? bueno, seguramente si ustedes ven lo que está de mía, detrás mío de, detrás mío de la cosa más bonita ay Dios mío, la cosa más bonita que hay bueno, pues detrás de, de Phil Spencer en la última foto que hemos visto estaba puesto Alan Wake 2 bueno, no, perdón, Alan Wake, nada más ya sabemos cómo a él le gusta eh, darnos eh, pequeños pequeñas pinceladitas, vale, para, para decirnos cosas y muchos creen que puede ser el remaster la remasterización que podría hacer y, podría, y tiene y tienen sí tiene bastante solidez creo yo en, en, en esa posibilidad pero yo optaría más o sea, me la juego más. Me la juego. A que va a ser Alan Wake 2. Y que va a estar el día 1 en el Game Pass. Así que eh, que apuntenos. Lo voy a apuntar yo mismo. 25 de julio. Señores, mi apuesta está hecha. ¿Ustedes qué, qué es lo que pensáis? ¿Va a ser el remaster? lo que van a traer al Game Pass o van a traer al Game Pass el día 1 van a traer el Alan Wake 2 yo apuesto porque va a ser Alan Wake 2 así que vamos a ver Y además yo creo que sería en Fall Guys han metido a Knuckles de, de Sony, han metido unas cuantas cosas de, de él y de todo el mundo de Sony. Bueno, pues así es como lo dice, dice no está haciendo una buena semana para Ubisoft. Hace unos días os contábamos que no solo, no solo habían anunciado el retraso de Avatars, Frontiers on Pandora, hasta el año 2023, sino que también la cancelación de hasta cuatro títulos, dos de ellos aún no anunciados, anunciado, pero hoy hemos coincidi, eh, conocido que la, que la cosa no acaba ahí, ya que como se reportó, otro título premium, más pequeño, también se había retrasado. Hasta ahora, eh, gracias a un nuevo informe de los de Bromberry y Jason Schrader, Hemos conocido que este juego sería rumoreado Assassin's Creed Rift. Assassin's Creed Rift eh, llegaría este mayo y junio del 2023, según la información que este. Pero bueno, en todo caso vamos a, a hacer un, un pequeño repaso de lo que es eh, lo que ha dicho la noticia, ¿no? Eh, hay varios títulos, cuatro títulos de Ubisoft en, en total que eh, están por llegar, y dos de ellos más, o sea, aparte de esos cuatro, otros dos más, que se han visto retrasados, este tal Assassin's Creed Rift, que es así como le ha llegado el nombre, llegaría entre mayo y junio del 2023, así que imaginaros los otros cuatro títulos eh, mmm, no sé muy bien a ver cómo, cómo acaba todo esto porque eh, lo que sí que ya avisé eh, a la gente de ubisoft a la gente de ubisoft que no le importa mmm, una mierda lo que yo diga evidentemente no pero eh, pero yo ya lo digo a mí o me sacáis un gran juego no me vai, no, mmm. eh, es que ya yo con, con Ubisoft ya lo he dicho bien claro eh, Ubisoft eh, si sigues haciendo ese tipo de políticas eh, vas a tener que hacer juegos muy buenos porque eso de quitar el Far Cry 3 lo veo ni medio normal, y que quites 15 títulos de Assassin's Creed, tampoco lo veo normal, sobre todo a la gente que lo hemos comprado, todavía no se ha escuchado el clink, clink, clink, clink, clink, del dinero, wizard ¿me vais a devolver el dinero? ¿me vais a por lo menos a permitir jugar al juego? ¿o en el momento en el que lo borre ya, ha desaparecido? Yo he pagado por ese juego, y cuando he pagado ese juego, he aceptado unos términos y condiciones que a lo mejor el día de mañana pues digo que por aquí que te vi y que los términos y condiciones todavía me acuerdo yo de, de, de los términos y condiciones del de, de la liada que nos hizo los de Playstation cuando en PlayStation eh, cuando sacaron la Playstation 3 y hubo el robo de cuentas hombre que es lo que hicieron una actualización con términos y condiciones donde eximía a la empresa matriz era Sony para que no les pudieran demandar hombre mmm, por eso hacen eh, lo hacen tan largo y con la letra chiquitita para que ni te los leas y ya va y le das y, y le das a aceptar quién lo lee nadie nadie los abogados lo leen los abogados lo leen pero bueno, eh, pero eso es lo que hay, hay que leerlo. <risa> seas abogado o no seas abogado, si quieres, eh, si quieres estar a salvo de prácticas empresariales eh, nocivas, por lo menos ya visto lo visto. Con Ubizo, desde luego, yo no me fiaría. Estuvo bueno, ya estuvo bueno. Bueno, amigos, pues esto es todo. Ustedes sois los usuarios como yo y sabéis lo que vais a hacer al final si os lo vais a comprar o no y con el tiempo ya me diréis pues si os fue bien, si os gustó, porque esto es, eh, nadie puede decir que un juego es mejor que otro por la sencilla razón ya que a lo mejor te puedes pasar toda la vida jugando al fortnite o te puedes pasar toda la vida jugando a, a un, a un Counter-Strike. ¿eh? Hasta, hasta, hasta límites que pagues por servidores. Porque ya ni los que crearon el juego. O sea, hasta ese punto. Entonces. Eh, siempre lo digo: lo más importante dentro de los videojuegos es que enganche y que envicien. Y si consiguen eso. Da igual que sea un Power Wasp Simulator O de construir cazas O ir con un gatito Porque te vas a divertir Punto. Han puntuado con un 8,2 al as das false. La verdad es que es un juego bastante Bueno para jugarlo varias veces Porque en el momento en el que te señalan El orden cronológico Y por eso eh, Os digo que juguéis Y que probéis estos juegos como el manos de Medan, el, el Evil of Avches y ahora este nuevo que se viene, tenéis que probarlo. Yo por lo menos lo voy, lo voy a comprar y, y, y lo tendremos aquí. Otro con el que ya sí que eh, lo necesito. Que, eh, hay juegos en los que uno lo puede tener digital y hay otros que son como joyitas, que quieres tenerlo en físico así como como el, el, el anillo de Frodo que es ahí ay, ay. y ese se llama Naraka así que amigos me estoy eh, sobrecalentando como el planeta me voy a ir antes de que me derrita delante de vosotros os espero mañana en otro próximo programa amigos hasta mañana, mañana hablaremos de retro mañana haremos un vídeo sobre juegos retro pero mejor dicho, sobre consolas retro vais a conocer consolas que no habéis visto en vuestra vida vais a ver consolas que... Eh, que en fin, no os lo vais a creer vais a ver playstation que no habéis visto en vuestra vida también, ojo en fin, vamos a hacer un repasito por, por toda esa parte de la historia que siempre viene bien recordarla eh, viejas joyas que, que merecen mucho respeto sobre todo mm, ser fiel a lo que realmente aportaban y, y lo que han aportado al mundo de los vídeos. Bueno, con esto os dejo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente capítulo en Toxic Game Channel. Hasta la próxima. Nos vemos, amigo. Pasarlo metálicamente de puta madre.